Buenas tardes amigos, aquí estamos celebrando el post cocido day 2015. Es... Atenta, la Hemos enfrentado un cocido maravilloso y ahora estamos eh, con Yolanda que nos ha preparado unos digestivos que nos van a ayudar a proseguir durante toda la tarde. Yolanda, tú muy buen acento eres, ¿no? <risa> sí, no, yo soy una plática, me haré... Me haré mucho vestida, te lo digo. <risa> Silvia, ¿qué tienes que aportar? <risa> Hoy Silvia no pierde oportunidad de meter una cuña publicitaria. María y Jorge, dos viajeros impenitentes que han recorrido gran parte del mundo. ¿Este ha sido vuestro viaje más corto? Sí. ¿Qué opinión os da? Te toca, no. te toca. Pero si es niña, le <risa> Eh, corramos un tupido Sí, podemos pasar a la chica que tenéis aquí. Susana es? es la única representante de la otra mesa del cocido de. 12 personas. Y ha aparecido ya sola. Cuéntanos, Susana. ¿Qué ha lleva Se fue la de pagar y nada. ¿no? Todos salieron corriendo. Yo no podía. <risa> ya está bien. Bueno, y aquí tenemos a una persona que no sabemos muy bien quién, ¿Quién eres? es. ¿Quién oh, eres tú? es esto? nadie. Yo soy la que coge la y se corre. ¿no? Y se, y juega, se juega. Juega.